Hola, mi nombre es Sara. Te doy la bienvenida al canal de YouTube de Wii. En este video te vamos a contar lo que Luisa, nuestra practicante de fisioterapia, ha aprendido sobre posicionamiento y cuidado postural. Posicionamiento 24/7 es un programa que ayudará a mejorar la calidad de vida de las personas que hacen uso de este, el cual tiene un gran impacto. En tener un sueño reparador, que haya disminución del dolor y para prevenir o disminuir las distracciones corporales. Que busca también cambiar el paradigma y que podamos empezar a cambiar este desde casa, en el que todos, tanto familia como cuidadores y profesionales, podemos participar. Y poder brindar estabilidad y confort en todas las posiciones y todo el tiempo, 24 horas del día, siete días de la semana, ya sea en silla, acostado, cuando se está descansando o haciendo alguna actividad. Es un proceso que se da poco a poco, empezando con pequeños cambios, pequeños periodos de tiempo y por cierto con mucho amor.